Tengo la suerte de encontrarme con un amigo, ustedes ya lo conocen o si no lo conocen personalmente, pues han oído de él por medio de sus comentarios, por medio de sus escritos, pero más que todo por medio de sus ¿qué? actividades relacionadas a lo que son videos. Eh, comienzo esta actividad para que ustedes eh, miren dónde estamos en el Parque Rosendo Santa Cruz, eh, con eh, el monumento de Jutiapa del cual debemos de sentirnos orgullosos en lo personal me siento contento de tener un monumento así pero a la vez me siento triste al ver el abandono en que se encuentra siempre de eso vamos a tratar de hablar porque este es un lugar que debe ser recuperado este es otro tema que vamos a hablar eh, como las personas pues y la señalización en Jutiapa es Veía por su ausencia. Y ya, de tanto, después de tanto preámbulo, me encuentro acá con mi amigo Cristian Pais. Cristian, Cristian, bueno, estamos solo tú y yo, dijo aquel, podías quitarte la mascarilla. Y, y realmente considero de que las personas te encuentran en la calle, pues tienen que saber quién es. Cristian, eh. por favor. la audiencia, todos los que tienen ahora bien de estar la noche viendo aquí tu transmisión. Es un gusto aquí. saludarlos a todos. Gracias, gracias. Cristian, te cuento, Phil Quintana de la página, qué linda es mi futida PO22 oficial, pues está pendiente la transmisión. un saludo a Phil Quintana, él te cuento, siempre que él y yo conversamos, él lee tus comentarios y sabe que estás pendiente. Saludame, Saludos a Phil Quintana. Hasta Canadá. Hasta Canadá. Hasta Canadá. Qué bueno, qué bueno. Está pendiente ya la transmisión, Alberto Monzón, eh, Silvia Cruz. Y Mario de Paz, el ingeniero Mario de Paz eh, Aprovechemos el espacio, vamos a hablar brevemente Cristian, ¿cuál es tu sentir al ver que tenemos un monumento abandonado? Que debe de ser de los cutiapanecos, pero no lo es, ¿verdad? Sabemos de que el Ministerio de la Defensa, te comento, se lo dio al Ministerio de Gobernación Y es por eso que la PNC está ahí ¿Cuál es tu sentir al ver que un, un, un local como este pues, no está siendo utilizado por el pueblo? Pues es lamentable que todo lo que tiene que ver con aspectos culturales aquí en Cutiapa no tenga ningún valor para la sociedad y las autoridades. Por eso es que los monumentos y, y todos los vestigios culturales están en total abandono, ¿verdad? porque no hay interés de nadie, ni de la sociedad ni de las autoridades. Si este monumento fuese recuperado, ¿qué te gustaría a futuro ver ahí? Sinceramente me gustaría ver que fuera un museo o una biblioteca. Sí, sí. Ese es otro tema que vamos a tocar ahí. Bueno, sí, perdón. Entonces, a mí, a mí en la persona me gustaría que hubiera una biblioteca porque aquí en Cutiapa eh, las personas no tienen hábito de lectura, no tienen forma de construir sus conocimientos y ampliar su, su visión y pensamiento. Gracias. Bien. Uno de los temas que te, te apasionan, Cristian, es el urbanismo. Sé ¿Sí que no sos... Eh, estudiado en la materia, pero sí has estudiado a título personal, ¿verdad? No has sacado un título. ¿Cómo nace este deseo de, de, de, de, de saber, de tener una noción de los diferentes problemas de urbanismo, de lo que es el tráfico, de todo esto? ¿Cómo le haces? Este, la verdad, yo cuando terminé la carrera de arquitectura tenía pensado estudiar una maestría en, en urbanismo. Incluso estaba con un amigo, que él sí se fue a hacer esa maestría, pero me detuvo una publicación que había en Prensa Libre en ese tiempo, la revista D, que decía, el título decía, fuga de cerebros, decía. Todas las personas se van a eh, especializar al extranjero, regresan aquí y nadie los contrata y fue exactamente lo que le pasó a este amigo que sí sacó la maestría él sacó él se, él se fue a Rumania a sacar la maestría de urbanismo vino aquí, estuvo dos años esperando que hubiera una oferta de trabajo de, de urbanista y no hubo en ningún lado porque aquí en Guatemala todos los trabajos de gobierno se dan a dedo en forma secreta, antidemocrática y sin ver currículum ni, ni nada, ¿verdad? Entonces nadie se entera de, de las capacidades de las otras personas ni, ni las otras personas tienen la posibilidad de llegar a un puesto de especialidad, de especialidad de esta naturaleza. Y el urbanismo es una problemática que no se ha resuelto aquí en, en todo Guatemala. Vos, yo, te, yo te invité a ir a, a Salcajá. Ajá. Ah, ahí es donde están. Por vos fui, porque vos fuiste el que me llantaste. ¿eh? Allá El cantón. La empresa que, resol que más o menos le, le entró al asunto es un grupo de profesionales que estuvieron trabajando en Segeplan. Pero Segeplan eh, es una entidad que también no ha logrado alcanzar sus metas. Y este grupo de profesionales, al verse frustrados de que eh, dentro del Estado no pueden resolver las cosas, lo llevaron a, a la forma privada Y lo hicieron como una empresa Una empresa de urbanismo Que ellos ofrecen Todo el que hacer De lo que no hace el estado Que es la forma en cómo lo han ido Manejando a través de los pots, ¿Verdad? Y lamentablemente tampoco, tampoco funciona de esa manera las, las cosas ¿Verdad? Porque si no Si no está el estado eh, Aplicando las todos los procedimientos que ellos mismos crean a través de sus instrumentos legales, entonces eh, no llegan a socializarse y alcanzar las finalidades de lo mismo, ¿verdad? Eh, entonces yo, a mí, me, a mí me ha gustado esto, yo he leído no sé cuántos libros de, de urbanismo, porque primero que todo es un tema que eh, a uno le afecta de forma en la salud física y emocional eh, por ejemplo todo este ruido que nos que escuchamos aquí eh, estar expuesto a ese ruido estar expuesto al, al humo estar expuesto al tedio del tráfico estar expuesto a condiciones eh, de infraestructura inadecuadas para el ser humano o sea todo eso afecta a nivel psicológico y Emocional de las personas y, el, y con el tiempo se van uno sufriendo de generaciones que el estado debería de, de asumir el papel, ¿verdad? ¿Consideras que Jutiapa a futuro podría ser un salcajá ¿Tenemos la oportunidad de a futuro aspirar a eso, Cristian? ¿Qué yo se creo, necesitaría? Yo creo que si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no? no cualquier otro, ¿no? o sea la, la voluntad, la voluntad de, de, de, de moverse y de y sobre todo de, de romper ese paradigma de cómo se hacen las cosas, porque si, si estamos estancados aquí es porque hay una hay un modo de hacer las cosas que nadie lo quiere romper, es el modo de hacer de siempre, así se ha hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo, entonces si alguien no está dispuesto a romper ese y dar ese salto al nunca se ha hecho así sí. y como nunca se ha hecho así no sabemos la incertidumbre que nos va, nos va a embargar de qué va a pasar si no tomamos ese riesgo es imposible de, de llegar a un puedes, sí, puedes de... indicar a muchos no saben de Salcajá pues pues Salcajá es un municipio de Quetzaltenango y Pueden entrar a YouTube y van a encontrar desde la entradita eh, un monumento. Ahí creo que está el monumento al migrante. Las aceras. Eh, lo que me gustó de caja, una de las muchas cosas es que todas las aceras... Vino el, un alcalde X que, por cierto, eh, me dijeron de que ya tiene como tres o cuatro, no sé cuántas reelecciones. Muestra de que es un buen alcalde. Pero todas las aceras allá, mira, ahorita que fui, Cristian... Completamente iguales, completamente parejitas, con sus eh, rampas para las personas eh, discapacitadas. Puedo decirte que las calles angostitas, pero ordenadas, con farolitos, eh, con farolitos, dijo aquel, no con estos focos que vemos acá. Y es un municipio, uno de los municipios más pequeños que tiene que tiene que Saltenango. Entonces me. Ojalá, ¿verdad? Te preguntaba si a Jutiapa algún día nosotros podemos aspirar a eso. Y la verdad me gustaría, ¿verdad? Pensar futurísticamente y que, que sí podemos. Si ellos pudieron, nosotros podemos. Eh, Cristian, actualmente Jutiapa se ha convertido en una ciudad en desorden. Esto lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe la población en general pregunto, ¿tiene solución esto, Cristian? Si sí, sí, sí tiene, si las si la sociedad tiene voluntad si las autoridades tienen voluntad, yo no veo por qué no pero si ninguno de los dos tienen voluntad ni interés en hacer las cosas diferentes y se involucran en hacer esos cambios porque todo esto tiene que ver mucho con, con el aspecto cultural ¿verdad? en cómo, cómo nos, nos comportamos, eh, por ejemplo la cultura de la motocicleta, las personas que están habituadas a movilizarse en, moto, en motocicleta, yo, yo me, desde que yo tengo conocimiento, la motocicleta aquí en Utepa, tiene un movimiento cultural muy fuerte, verdad, casi todo mundo, es el el modo preferido de, de movilizarse, ¿verdad? Porque no hay tampoco condiciones eh, de otro tipo de infraestructura que se promocione para moverse, ¿verdad? Entonces, si se crea las condiciones para que existan otras formas de moverse y se crea un patrón cultural al respecto, se puede resolver el tema de... Pero, de son infinidad de problemas los que Cotiapa tiene, pero el número uno, comencemos del más pequeño. Recordemos que no vamos a resolver los problemas de, de un solo, ¿no? que paso por paso. ¿Cuál, ¿Cuál sería lo primero? ¿Hacer algún reglamento? ¿Hacer, no sé, algún decreto para decirte? Yo creo que no hay ni en la actualidad no hay ningún reglamento de, de lo que es basura. No hay un reglamento de que velocidad que sobrepase los 20, los 30 kilómetros. O sea que aquí cualquier vehículo va a los 150 kilómetros y nadie le dice nada porque no hay una ley que lo, lo prohíba. Yo pregunto, ¿cuál sería el primer punto, Cristian, donde deberíamos de comenzar a trabajar para tener una jutiapa diferente? Es difícil la pregunta, la verdad. Es difícil porque la, el primer paso es muy... Se me ocurren muchas cosas, pero yo creo que más que todo el principal el cambio y radical sería la forma, cambiar la forma de pensar cómo se visualiza la ciudad, cómo se entiende el rol social, cómo se entiende el qué hacer del, del, del Estado en en resolver los problemas territoriales de, de movilidad urbana ¿no? porque hay una forma de pensar de cómo hacer las cosas muy retógrado y muy ant, eh, antitécnico que no, que si, no se, si no se resuelve esa forma esa forma de ver las cosas yo creo que lo que, lo que sí es, eh, es, es difícil de entrarle, de, de entrarle pues o sea, se me viene la idea, ¿verdad? O comenzar. Hay, hay, hay una hay una palabra que me, me gusta a mí que utilizan en Europa. y se va. Eh, la, eh, las personas antes piensan cómo movemos vehículos, pero aquí en aquí en Europa estamos pensando en cómo movemos personas. Entonces esa es un una forma de pensar que se tiene que ir cambiando, ¿verdad? Ajá. Cuando, cuando uno cuando uno cambia el, el pensamiento, creo que ya todo lo demás va a ir, va a ir encajando en su lugar, ¿verdad? Sí, eh, recapitulando lo que dijiste, Cristian, tenemos que comenzar con la ciudadanía, con las autoridades. Yo digo, una la primera manera de comenzar es que por los medios distintos, medios de comunicación, las autoridades, pues le hagan ver a la ciudadanía la importancia de, por decirte, no tirar basura, de respetar, de tener una velocidad eh, máxima, de no, no tener ruido en los vehículos, que no les quiten los escapes. Realmente, por algo, yo considero que por ahí tendríamos que comenzar para posteriormente, bueno, lo que no cumpla, un tiempo prudencial, por decirte, como te decía, aquí cualquier vehículo pasa a... a volado Porque no hay una norma que diga que es prohibido. Aunque sé que en el reglamento de tránsito dice que en las ciudades no se debe de correr más de 30 o 40 kilómetros. Pero aquí tenemos enfrente a las policías, los vehículos pasan a excesiva velocidad y ellos yo creo que ni ellos saben esas normas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ese, esto tiene que ver con la cultura, como te digo. Son las formas de cómo... Cómo se han resuelto los asuntos de la ciudad, cómo la gente se mueve, cómo la gente interactúa entre sí, cómo la gente mira la ciudad, cómo la gente aprecia la ciudad, cómo la gente aprecia los monumentos y las, los espacios públicos, si los respetan, si le tienen algún, algún valor, ¿verdad? Porque. Hay lugares que no tienen ningún tipo de identidad para el Tiapaneco, Pero hay otros lugares, hay otros espacios que sí tienen, sí les impregnan identidad. Por ejemplo, vos venís mucho aquí y transmitís este, este edificio porque vos considerás que mucha gente se identifica con este edificio. ¿Verdad? Pero ninguna de esas personas que se identifican con este edificio Luchan de alguna manera por preservarlo o pasarlo al Estado y, y, y verlo remozado, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si, te, si, si puedes ver este dibujo. Este, este dibujo pues sí. eh, a mí me... Como les decimos, algo de lo que Cristian se especializa es. Eh, él es arquitecto, por supuesto, pero eh, en sus ratos libres él hace mucha, muchos dibujos y este es. Uno, uno, uno, uno. ¿Puede darnos una explicación de lo que esto significa, por favor? Esta es una perspectiva eh, en tinta que hice yo en, en septiembre del año pasado para el centenario. Lo, lo, tenía intención de, de hacer algo, no, no sabía cómo para conmemorar esa fecha, ¿verdad? Y se me ocurrió hacer el... Eh, uno de los pocos monumentos que tenemos una perspectiva de aquí del cuartelón hay, tinta hay otra otra otra este también es del cuartelón es otro detalle y esto ya lo, ya, ya lo imprimiste en un video según mal no recuerdo sí subí, subí eh, unos videos en youtube en mi canal Christian Pais okay. y, de eso vamos a hablar posteriormente. ¿Qué más tenemos? Otro de los, este es del kiosco de aquí del parque. Es ese, mira, eh. Eh, también es en tinta, eh, es una perspectiva. No tiene mucho, eso es un boceto, no es, no es detallado tampoco. Solo son los rasgos así principales. Esta es la cruz que está en, frente a la iglesia católica. Es un detalle del de recado la, la M, la, la cruz y algunas figuras humanas ahí, con sombra ahí. Uh -huh. Bien, hablemos de, tu, de tus trabajos uh -huh. previamente, Cristian. De... Esto lo he dicho anteriormente eh, a nivel nacional, creo que sos uno de los pocos que se dedica a... ¿Cómo se llama ese arte que practicas en la cual ah, plasmas en videos? Animación en, 2D? A, en animación. ¿En qué consiste una animación 2D para que las personas estén familiarizado con lo que vamos a hablar? La animación es un, un efecto de óptico donde hay un montón de dibujos. Eh, que serían como, como fotos eh, que se van que que dan la sensación de moverse a través de, de del pasar de los cuadros, ¿verdad? Como cuando uno se pusiera a, to, a tomar un montón de fotografías eh, de algún lugar de aquí termina viendo un video, lo que es lo que sería el efecto de, de un video. Pero, eso, pero, esto sea, pero esto lo hago yo con eh, con dibujos Esa es la diferencia como es, es como grabar un video Pero hacerlo con dibujos Pero aparte de eso eh, La mayoría tienen temas eh, de, de actualidad Por ejemplo En este, 2019 hice una animación Que se llama eh, Un agua Que está inspirado Y relacionado con el cambio climático Y el antropoceno el antropoceno es, es, yo lo siento que es importante el tema, eh, es la nueva etapa geológica eh, de la tierra, que eh, está principalmente caracterizada por la transformación que está dejando el cambio climático y la forma de degradación que va a ir tomando la tierra hasta llegar a su muerte. ¿En dónde podemos encontrar esos videos, eh, Cristian? Es ¿Cómo que, se llama tu página? La página de animaciones se llama Por Bitón Animaciones Está en, en YouTube en, Y en Facebook en, en, También en TikTok y en, y en Instagram tengo Mi cuenta que se llama Christian Pais GT, Que es todo junto Christian Pais GT. Y... Yeah. Los premios. Sabemos que tus presentaciones han sido exhibidas en diferentes países del mundo y estoy enterado también de que en eh, la mayoría, pues, ha obtenido siendo reconocimientos. ¿Cómo eh, se hace para que cómo has hecho para que esta estas estas actividades que has hecho, pues, lleguen por decirte a España o a Asia donde han participado? ¿Cuál es el me, procedimiento? Yo esta animación lo eh, me, me metí en un formato de cortometraje que no tiene que tener una duración de mayor de 18 minutos y básicamente ese, ese es el, el requisito principal eh, hay, un, hay, hay muchas, eh, muchos festivales de cine y animación en, en el mundo aquí en Guatemala solo hay uno que es el Festival Icaro eh, el Ministerio de Cultura lo, lo financia desde el y ellos le dieron el, el banderazo de apertura desde 1995 a mí personalmente me extraña que el Festival Icaro en nuestro medio sea totalmente desconocido y es un evento que solo se da una vez al año. Y no se le da la publicidad. Todos los cineastas, creadores, creativos eh, de aquí de Guatemala eh, presentan sus obras, llevan un proceso de selección y premiación. Y ningún medio, yo no he visto, ningún medio le da cobertura. Es, es un evento... Único en el año, que no, no creo que les cueste tiempo promocionarlo, porque es parte de la cultura de lo que se está promocionando aquí. No, no, y no hay nadie que le ve. Sí, la verdad, la verdad es que nunca hemos perdón. visto, a lo lejos hemos oído de, de ese festival, pero como en tu caso, eh, Cristian, ¿qué reconocimientos has obtenido con tus presentaciones? En, aquí en, en Estados Unidos, eh, hay un, hay, un, hay un festival, eh, ahorita no me acuerdo cómo se dice en, en, en inglés, pero básicamente el Etube se llama, que es un festival principalmente de editores de cuentos, ellos tienen cuentos de ficción y ellos eh, en, lo, lo celebran en Utah, eh, una vez al año igual, eh, in, iniciaron... Hace un poco, unos tres o cuatro años a involucrar el tema de cortometrajes también de ficción. Yo metí mi, mi, mi cortometraje ahí para probar, ¿verdad? Y me dio la sorpresa que, que ahí en Utah me, me, selec me seleccionaron como finalista para la premiación. Eh, también en. Panamá, en Panamá tienen un festival que se llama Panalandia a raíz de, ahí también me dieron selección oficial en, en la categoría de cortometrajes centroamericanos a raíz de, de, de la selección que me dieron en Panalandia hubo una fundación eh, que me, me entrevistó y está en mi canal también de YouTube que tiene temas eh, temas ambientales una fundación de, de, de ambientalista que se vio que le llamó la atención el, un, el tema de, de que se va a acabar el agua pero qué va a pasar qué va a hacer la gente cuando se acabe el agua el, de, la, el, el tema relevante que yo le di a la, a la animación verdad y de ahí está el el festival Ícaro está eh, también eh, eh, uno, me dieron uno le dieron una selección oficial en Bulgaria el festival Golden Cooper Sofía eh, ahí es en, ahí sí me gustó a mí la selección porque es, es en el tema de cortometraje ambientalista o sea, bien enfocado en el tema que va mi, mi animación, ¿verdad? que habían pocos de, de, las animaciones no, no se... no se enfocan mucho en el tema ambiental, más que todo en otras temáticas, ¿verdad? y... también en la plataforma Newgrounds que es de animadores, ellos me dieron una... me dieron un premio como la animación del día en la plataforma, esos han sido los, los, reconocimientos. los reconocimientos que llevamos, ahora aquí, aquí localmente no, no había ningún tipo de, de estímulo, de estímulo ni, ni reconocimiento de nada, ¿verdad? miremos eso, miremos eso, bien esos temas vamos a trocarlos después. Sí, estábamos hablando de que a nivel local, pues eh, eh, en ningún momento eh, se le ha reconocido a Cristian el talento, el trabajo que él ha hecho. Eh, en una oportunidad lo dije, hace más de dos años, no sé cuánto tiempo, vine y... y creo lo, eh, tu, tu papelería, dijo que la metí junto con la papelería de, de la calle de Don Dagoberto Samayoa, en la cual yo pedí ¿verdad?, que por medio de la Casa de la Cultura, se te reconociera esos eh, logros, triunfos, reconocimientos que a nivel internacional has recibido. Y yo planteaba en mi exposición, ¿verdad?, Lo, con fotografías, eh, con fechas y lugares en donde había sido eh, homenajeado, para que se te reconociera públicamente a nivel local esos triunfos que has hecho. Entonces, eh, simplemente la llevé a la municipalidad, la llevé a la Casa de la Cultura y eso fue engavetado. Entonces, eh, lo hice, no sé, creo que en la corporación pasada o en esta ya hasta perdí la cuenta. Pero realmente, Cristian, en lo personal, yo siempre te he considerado un cerebrito, eh, un, un orgullo jutiapaneco. Así como tu talento, hay muchos a los cuales no se les reconoce los méritos, sabemos que en vida es cuando se tiene que, que hacer estos reconocimientos y es por eso que públicamente hago el llamado a, la, a, una, a alguien de la que tenga la influencia en la corporación o a una iniciativa privada eh, para reconocer el triunfo. Fíjense que hay mucho que platicar con Cristian, eh, les, les, les cuento, tenemos una plática pendiente en la cual está él, está el amigo Emilio Aguilar, está también el arquitecto uh, uh, uh, uh, Antonio Osorio y el otro que me dijiste, la Julio Llanes. Julio Llanes, son cuatro personas verdad, en las cuales vamos a tocar específicamente el tema de urbanismo y dejamos hasta acá lo de urbanismo con Cristian porque este es un tema muy amplio y pasaríamos toda la noche, pero sí, les digo, vamos a, a futuro, ya lo tenemos la fecha, pero uno de mis eh, eh, conferencistas pues está que, con quebrantos de salud y solo vamos a esperar que, que se nos recupere.